Depreciación entre bajo las tres normatividades, ojo, requieren que el método de depreciación se utilice el valor residual y la vida económica útil. Para poder depreciar necesitas estos dos conceptos, IFRS, NIF y USGAP. ¿Y qué hacemos? Nuestra propia normatividad, aplicando tasas fiscales a un activo contable eso prácticamente todos lo tienen y todos tienen un error que puede ser grave porque están mandando a resultados de manera más rápida el valor de un activo, castigando el margen bruto, castigando la utilidad neta, castigando el capital contable, castigando el valor del activo y disminuyendo los dividendos que se podían llevar y obviamente mandando señales equívocas de un problema de rentabilidad por depreciar utilizando tasas fiscales. Concepto de valor residual, todos los activos bajo estas tres normatividades tienes que recuperar lo que invertiste, eso es una inversión, debe haber un retorno de la inversión a través de la generación del ingreso, a través de su uso o arrendamiento, siempre, pero los activos lo puedes recuperar tu inversión de dos formas, utilizando el bien o vendiéndolo, y es en donde tienes que segregar el costo desde el día cero. Una parte se va a depreciar, otra parte no se va a depreciar. Lo que no se va a depreciar, bajo las tres normativas se conoce como valor residual. Es el residuo que vas a recuperar cuando lo vendas. ¿Cómo se determina? Precio de venta estimado del valor del activo cuando lo vendas. A 20 años, a 20 años. A 15 años, a 15 años. ¿Es difícil? No. Porque lo vas a estar monitoreando año con año y lo vas a estar modificando. Y las tres normativas te dicen, tienes que estar evaluando al cierre de cambio, al cierre de cada año, el cambio en el valor residual. Puede subir, puede bajar, o puede mantenerse estable. La depreciación se calcula, valor del activo menos valor residual, la parte que no vas a depreciar, te da el monto a depreciar, lo divides entre vida económica útil, el tiempo que para ti va a ser útil para generar ingresos, no que se vuelva no inútil el activo, sino para ti, cuánto tiempo lo vas a utilizar para generar ingresos, en ese tiempo se debe depreciar oye, estimamos porque es una estimación estimo que en 10 años este activo lo va a tener que sustituir por tecnología porque ya está muy desgastado por lo que quieras, este es un plan de inversión lo que en materia de finanzas se llama el, CAP, el CAPEX Capital Expenditures es decir, tus políticas de sustitución de activos y eso todos los negocios deberían tenerlo. Y la depreciación se hace en función a eso, no a tasas fiscales. ¿De acuerdo? Y estos dos conceptos de valor residual y de vida útil son estimaciones y van a cambiar el cierre de cada año. Y lo vas a adecuar al cierre de cada año. ¿Y cuál va a ser el efecto de estar modificando esa estimación o actualizando? Que la depreciación, aunque sea método de línea recta, se va a modificar en los años siguientes. Y esos cambios te dicen las tres normatividades no me corrijas la depreciación desde el inicio, porque no es un error. Es Un cambio en estimación, si tu depreciación venía de 10, 10, 10, y de repente porque el valor residual aumentó, la vida útil aumentó, disminuye tu depreciación anual, eso de aquí en adelante vas a estarlo registrando. ¿De acuerdo? Díganme honestamente quién aplica la normatividad para determinar la depreciación. Agustín, ¿el valor residual y la vida económica útil le estima el contador? Pues podría estimar el contador, pero no. Tampoco en un perito. Oye, un perito podría ser activos que no tenemos ni idea. Un edificio. ¿Cuánto dura un edificio? No sé. Ve Tenochtitlan. Ve la catedral de todas las ciudades de todos los países. Hay construcciones precolombinas que siguen de pie. Y decimos que un edificio en 20 años ya no sirve por utilizar tasas fiscales. Ahí sí aplicarías el, la experiencia de un perito, porque necesitas ver, determinar cuánto tiempo va a durar en la ubicación en donde esté, condiciones climatológicas, no es lo mismo en Monterrey, en Veracruz, en Pasacualcos, en Puebla, Toluca. Y es más, si está cerca del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, pues va a durar los siglos de los siglos ahí sin ser utilizado. Para un terreno, pregunta muchacho, ¿los terrenos se deprecian? ¿Los terrenos se deprecian? Me gustaría saber tu comentario. Para esos activos, sí. Oye, para una computadora, pues no necesitas un experto. Tú sabes cuánto va a durar tu de y te va a decir, dura tanto tiempo. O tú dices, ¿sabes qué? Por la experiencia anterior, cada tres años estoy renovando, porque si no, reina todo. Por las nuevas aplicaciones, por la, la plataforma del infierno lo que tú quieras y mandas. un auto tú sabes cuándo, cada cuánto va a sustituir un auto, cuando yo era joven, mi padre me decía oye, hay que cuidar el auto a los 100.000 kilómetros porque después de los 100.000 kilómetros hay que hacerle ajuste al motor y te sale más caro, te empieza a dar más problemas, entonces tú ibas midiendo tu vida útil en función del kilometraje, llegando muy cercano a los 100.000 lo vendías, esa es la vida útil, es el tiempo que vas a depreciar no necesitas un experto las máquinas, el mejor experto va a ser el que le dé mantenimiento. Ellos saben cuánto tiempo puede durar bajo las condiciones que están operando. Puede decir con un proveedor, oye proveedor, ¿cuánto tiempo en condiciones normales de mantenimiento me puede generar ingresos de la forma en que yo quiero? Porque puede, por el tiempo, disminuir su capacidad en velocidad, en calidad, y te puede sacar de mercado, tienes que sustituir. Esos son los capital expenditures, tus políticas de capitalización de activos. Y eso debe estar en todos los negocios y no estar reaccionando cuando la máquina ya no da, ¿De acuerdo? Para eso se utiliza, puede utilizar el contador, sí, apoyado con la gente que está siguiendo el uso de este activo. ¿De acuerdo? Um, uh -huh. Perdón porque se mueve muchísimo el chat. Los terrenos, Alba, ¿por qué no se deprecian? ¿Cuál sería el fundamento? Más bien tu concepto, tu análisis de por qué los terrenos no se deprecian. Marco, ¿por qué? Igual, Marco, Estela, C. Ángel, creo que traen ahí una idea preconcebida que no podría ser la adecuada. Ernesto lo es, además cuando se le da mantenimiento al edificio, la vida útil se extiende y su valor residual aumentaría el terreno, correcto Ernesto le acabas de dar el, el, el clavo por eso la vida útil se, se extiende y nunca vas nunca, desde mi perspectiva vas a, debes tener un edificio totalmente depreciado por lo que acabas de decir muy bien la depreciación se distribuye durante toda la vida oye, ¿llevamos 70 años? 70 años y hay inmuebles que son 70 años pero les mandas en lugar de un ciento, castigas a resultados con el 5%. 5% contra 0.7% es el mundo de diferencia. Y afectas a los resultados de manera impresionante, que nada tiene que ver con el negocio. Por eso el empresario dice, la contabilidad no me funciona. Y el contador dice, es que así lo piden el, el terreno, ¿por qué? A ver, muchachos, ¿qué idea preconcebida tiene? Traen un paradigma ya arraigado del terreno no se le crece. ¿Me podrían decir por qué? Agustín, creo que pueden sufrir deterioro los terrenos en caso de que pierda significativamente su valor por baja de precio de mercado. Ojo, la depreciación no tiene que ver con aumentar valor o bajar valor. Es distribuir el valor entre el tiempo que me va a generar ingresos para afectarlo contra el ingreso y, y ver la recuperación de mi inversión. La depreciación no es pérdida de valor. Por ahí alguien les dijo, la depreciación es la pérdida del valor de un activo por el uso o el tiempo transcurrido. Si se van al artículo 32 de renta, en la definición de activo fijo, eso es lo que dice que es un activo para efectos fiscales, que se utiliza en la actividad del contribuyente y que se deteriora por el uso o paso del tiempo. Eso no tiene nada que ver con la depreciación. Tiene una idea preconcebida, mal enfocada a lo que es la depreciación. Carlos Chávez sí se deprecia aplicando la NIP de 5, solamente el terreno, no. Los derechos de uso del terreno se deprecian, pero es algo muy diferente. Eh, recuerden, depreciación no es de mérito del valor del activo, del terreno. ¿De acuerdo? ese es un paradigma que te han arraigado. Primero, porque piensan que es pérdida de valor. La depreciación no es pérdida de valor. Es recuperación de la inversión, por eso se manda resultados para enfrentarla con el ingreso que genera. ¿De acuerdo? Segundo, los terrenos dicen, es que tiene plusvalía. No siempre. Pregúntale a los que compraron terrenos en Pescoco. No siempre va a haber plusvalía. Pregúntale a aquellos este, terrenos que compraron para montarse un casino y de repente les ponen una escuela enfrente. Pierden su valor para lo que fue dedicado. Depreciación. Es la recuperación de la inversión a través del tiempo. Eso esta vez es el anexo 6 eso establece el IAS 16 y el USGA. eso es depreciación no sé de dónde hemos sacado esa idea que hemos comprado y que la replicamos sin tener ni siquiera una relación con la realidad de los negocios muchachos. La, ¿saben qué? ¿por qué no se deprecia? por una simple y sencilla razón aritmética la depreciación es distribuir el valor de la inversión entre la vida útil un terreno ha estado ahí desde que antes de que yo naciera y va a seguir después de que yo nazca. ¿Cuál es su vida útil? Infinita. Dividan 20 millones del valor del terreno entre infinito que les va a dar error. Por eso no se deprecia. Por ese simple hecho no se deprecia. Lo puedes revisar la NIPSES ahí si te dice por qué. Porque es la vida útil ilimitada. Infinito, no se puede. Oye, pero ¿va a haber terrenos? que tenga una vida útil limitada, como un relleno sanitario. La nif 6 te dice, minas o campos de explotación. Incluso los terrenos para agricultura. Me dicen, después de tanto tiempo, de acuerdo a los expertos, ya no te va a producir. Te va a servir para construir algo, pero para producir ya no tienen vida útil finita. Por lo tanto, ¿y cuánto tiempo estimas? 20 años. El terreno... Valor del terreno entre la vida útil te da la depreciación. Es un concepto aritmético, no de pérdida de valor. Lo dice la NIPSE 6, ¿de acuerdo? Ah, probablemente no se deprecian porque el valor residual es similar al costo original. Agustín, no había pensado en eso, pero podría ser eso. Hay otra causa, no lo dice la norma, pero estoy totalmente de acuerdo. Oye, si me dices que el valor el terreno vale 20 millones y el valor residual del terreno es 20 millones, pues por fórmula no hay depreciación, te has ganado un 10, déjame anotártelo y te voy a dar tu, tu crédito cuando nos den otros cursos, porque tienes toda la razón, y entonces aquí el valor residual tiene que estar enfocado también con la plusvalía, oye, este terreno valía 20 millones, ¿y qué crees? Este Hay un asentamiento irregular, uh, se desploma su valor, Valía. Y entonces ahí sí ya tendrías de apreciación. Y esto se va a estar evaluando al cierre de cada año. Muy buen punto, Agustín, que me da gusto escuchar este tipo de, de comentarios. Hay que pensar diferente. Las normas te ayudan a pensar de una forma diferente a lo que hemos sido construidos como contadores. La norma específica para la depreciación la encuentras en la ASC 250. Cambios contables y correcciones de errores. Perdón, el cambio, oye, el valor residual, como te decía, era de 20 millones, bajo 19. Lo puedes cambiar y eso modifica el cálculo de la depreciación. La vida útil era de 5 años, ahora es de 3 porque se dañó algo y ya no lo voy a reparar y hay que sacarle jugo hasta que truene la máquina. Cambia la depreciación desde aquí en adelante. Y bajo los US GAAP son cambios contables y corrección de errores que te dice hacia adelante, una estimación se corrige hasta hacia adelante. El IAS 8 bajo IFRS, políticas contables, cambian en estimaciones contables y correcciones de errores. Y en México tenemos la nib 1 cambios contables y corrección de errores, que te dicen que este cambio en la depreciación derivado de la revaluación re o reestimación del valor residual y vida útil este, del bien, para poder terminar la depreciación, se va a modificar a futuro. Revaluación re de activos, algo que muchos han pedido. ¿Saben por qué piden revaluar los activos? Hoy es que el valor del activo contable no refleja la realidad del negocio. Pues no, le has pegado duro con la deducción de inversiones. Pues ¿cómo quieres que refleje una realidad? Y luego dicen, vamos a poner un avalúo. Aumentamos el valor del activo y lo mandamos contra capital contable, lo cual no existe normatividad. Bajo US GAAP, bajo norma mexicana, no se permite la revaluación de los activos fijos. No se permite. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa bajo IFRS? Hay dos modelos de registro de los activos fijos, al modelo del costo o al modelo de valor razonable. Si tú decides evaluar tus activos a valor razonable, la revaluación re sí se reconoce en libros. Entonces, cuando me dicen, oye, contador, quiero revaluar mis activos, ¿puedo hacerlo? Lo puedes hacer, pero bajo normativa mexicana no se permite, por lo tanto, debes poner tus estados financieros mis activos fijos se presentan a valor razonable, pero no cumplen con normas de información financiera en Estados financieros. O la otra, adopta las normas internacionales y no vas a tener ningún problema. Ahí sí se permite la revaluación re de activos. Hmm. Dice Agustín, probablemente en empresas que tengan un gran monto de sus activos fijos de larga duración, se si apliquen estas normas al dedillo. ¿Y por qué ellos? ¿Y por qué no todos? ¿Cuál es la excusa para no aplicarlas? Pregunto yo. Entre menos activos tengas, la, la, la generación de riqueza va a funcionar a tus activos. Y por eso hay razones financieras, rentabilidad, utilidad entre el valor de tus activos. Si no tienes muchos activos, tu utilidad no va a ser muy importante. Por lo tanto, la depreciación le va a pegar de manera importante. ¿De acuerdo? No es una relación tengas muchos o pocos activos. Es cómo te impacta en el negocio. Y le pegan durísimos resultados. Tu margen de utilidad, pudiendo ser con un cálculo de una depreciación adecuada, podría ser del 10-12%. Con una depreciación utilizando malamente las tasas fiscales, le partes la mitad de la rentabilidad. Y eso no tiene que ver con el monto de los activos, sino con el desempeño financiero. Por eso necesitamos interpretar la información a la luz del negocio. Sin introducciones del lado oscuro de la fuerza, como son las tasas fiscales. ¿En base a qué se podrían revaluar los activos fijos? A valor de mercado, mi estimado Carlos. Valor de mercado. Que puede ser por medio de un peritaje. O lo, por ejemplo, tu auto. ¿Cuánto vale tu auto? El modelo que tienes ahorita. Puedes determinar su valor de mercado. Entra a una página de internet. ve Cotiza tu auto. Y ahí está tu valor de referencia. Es valor de mercado. Eso podría ser una este, forma de poder revaluarlo. ¿no? Solamente para IFRS. ¿De acuerdo? ¿Todo tipo de activo va a requerir revaluación? Re porque todos van modificando su valor de mercado, ¿De acuerdo? Dice Agustín, pero entonces ¿hay diferencia en el costo de adquisición entre activo, MIF y FRC? Ya que no se permite el valor razonable. ¿Correcto? Hay una diferencia. Aquí ya nada más te puse revaluación. Re no te puse el, el origen que es, de hecho, bajo es nada más revaluación, no adquisición, perdón el valor de adquisición para IFRS y para norma mexicana es costo de adquisición, es, es igual no hay diferencia la diferencia es en el reconocimiento posterior la revaluación, IFRS lo permite, NIC mexicana no lo permite pero los dos se registran a costo de adquisición Estela, ¿se puede adoptar las dos normas juntas en la presentación de información financiera? No no. O eres de Morena, o eres del PRI, o eres del PAN. No puede ser de los tres. O es una, o es otra. ¿De acuerdo? Depreciación por componentes. ¿Han escuchado qué son los componentes? ¿Alguien no tiene idea de qué es el componente? ¿O nos servimos de, de, de derecho con las diferentes? Si no me aplican vida útil, si no me aplican eh, vida útil, valor residual, mucho menos van a depreciar por componentes. Nos dice Agustín, componentes son partes de un activo con vida útil o naturaleza distinta. No naturaleza distinta porque forman parte de un activo, más bien es vida útil diferente. Ernesto, un activo fijo, un camión. Es el ejemplo que siempre pongo de mis un tractocamio, un trailer. Tiene componentes y como bien lo dice Agustín, esos componentes del trailer, aquí te facturan un trailer y registras un trailer. Las normas te dicen, oye, tienes que depreciarlo vida útil. Si el motor tiene una vida útil diferente de la cabina, tienes que depreciarlo de manera, sepan el valor de los dos y depreciarlos por separados uno a cinco años, otro a 10 años eso es componente separar por partes importantes con vida útil claramente diferente el NIF 6 te dice un ejemplo de un avión, no es lo mismo los motores del avión que el resto del avión, los motores se tienen que estar cambiando constantemente y más rápido su vida útil va a ser más corta que el resto del avión, fiscalmente se deprecia al 10% ¿tú crees que en 10 años un avión se vuelve inservible? por supuesto que no por eso es importante que la depreciación se haga de acuerdo a la normatividad, no a esa combinación que insisto, no sé quién se la inventó, pero se la han comprado, se la compraron de lujo y todo el mundo la aplica y hasta se eh, molestan cuando llegó y están afectando la utilidad del ejercicio de una manera que no tiene que ver con el negocio. Dice Agustín, por ejemplo, en un edificio tal vez los paneles solares son distintos a la obra civil, ¿correcto? La estructura del edificio te puede durar 70 años, pero los paneles solares, solares tú tienes que cambiar cada 5 o 10 años. Aunque contablemente forma parte del valor del activo, me lo vas a separar para depreciarlo por cada componente. Y eso te da una mayor precisión en la depreciación en resultados para determinar un margen de utilidad adecuado al negocio. ¿De acuerdo? Esto existe desde hace mucho tiempo, nadie lo aplica, igual que no aplicar las tasas fiscales. ¿Por qué? La verdad no sé esa resistencia al cambio a la que, que corresponde. Bajo IFRS y bajo NIF nos dice se requiere de prestar por separado si los componentes de un activo tienen patrones de beneficios diversos, es decir, vida útil diferenciada. Bajo US Gap se permite depreciar, pero no es lo más común. Entonces, yo creo que tú estás aplicando USGAP para efecto de la depreciación de los activos. Jessica, por ejemplo, una productora de videos y películas, OnlyFans, además pone en renta cámaras, luces y otros componentes. Se puede depreciar por un 30% basándose en su vida útil. Si te van a durar tres años, 30% es adecuado. Si sí te van a durar tres años, recuerda la depreciación es por años de vida útil. Notas a fiscal. Si esas cámaras te duran cinco años, el 30% no es adecuado. Porque acuérdate, un activo lo vas a recuperar vía generación de ingresos. Por lo tanto, tienes que poner en resultados el ingreso y la depreciación, que es la recuperación de la inversión, en el mismo tiempo. Por eso se utiliza vida útil y notas a fiscales. José Sabamudio, el chasis se deprecia en cinco años, pero el tanque, en la vida útil que tengas que sustituirlo. Por eso, vida útil, tenemos que ver, oye, cuánto tiempo. Incluso te puedo decir estadísticas. El tanque, cuando lo has cambiado, independiente del chasis, no. Entonces tienen la misma vida útil, ¿de acuerdo? No es separar por piezas, sino cuando lo vas a sustituir por medio de su uso, esa este es vida útil diferenciada y tienes que separar, separar por componentes de acuerdo este, José, no sé si, si, si aclaré tu duda, porque cuando empecé a aplicar esta depreciación por componentes me sacaron hasta tornillos, tuercas son listos, no, no, no, espérate o sea, los componentes importantes de vida útil diferenciada, 3, 5 a lo mucho, y es mucho de acuerdo hoy un equipo de cómputo tiene componentes en mi época sí porque teníamos el mouse lo que era el cpu y los periféricos el monitor el teclado el mouse ahorita tenemos una laptop donde todo está integrado y si cambio la computadora se va todo ahí no hay componentes de acuerdo eh, un auto oye las llantas son componentes se cambian diferentes no eso ya es un consumible como el toner en las impresoras de acuerdo. Uh, vamos a ver. En una empresa donde yo trabajaba, como los bonos de los directivos se pagaban en función a la evita, creo que por eso no les importaba mucho la depreciación. No, porque para la evita, la depreciación no existe en la evita, pues les da igual, ¿no? Pero ¿qué tal cuando evaluas la utilidad la utilidad neta para de distribución de dividendos. A los directivos les vale gorro, pero a los accionistas sin impacto. Y a veces disfrazan muchas cosas con la depreciación, ¿no? Um, ah, bueno, aquí dices, José, el costo del chasis se deprecia en cinco años. En cinco años cambias el chasis, te dura cinco años nada más el chasis, este José. O sea, vas montas el tanque en un chasis y a los cinco años lo quitas y lo pones en otro chasis, si es así. Es correcta la depreciación. Pero no sé si un chasis dure cinco años, ¿no? Por eso, por más que un contador se esfuerce en hacerlo bien, no era reconocido su trabajo. Tal vez por eso no lo hacía con el detalle. El salitre hace trizas el chasis a veces. Ok, entonces. Por eso digo, si vas a quitar el tanque y vas a comprar otro chasis, en ese caso, totalmente de acuerdo. Cinco años lo deprecias el chasis y el tanque en 20 años, que es lo que te dura. Correcto. Uh, no creo, Agustín, el tema del contador va por otro lado. y No quisiera molestarlos con mi comentario por la experiencia que tengo tratando estos temas. Cuando alguien se siente que no valora su trabajo, es porque él mismo no ha demostrado lo que vale su trabajo. No entiende lo que es su trabajo y no se muestra en las cifras. Pero eso sí es un tema muy particular, muy personal. Eh, José Samuel, 5 a 7 años por el exceso de uso. Ok, entonces sí, ya encontraste tus componentes, este, José. El tanque a 20 años y de 5 a 7 años, dependiendo del uso que tengas, vas a depreciar el chasis. Muy bien. ¿Cómo distinguir el componente de un activo? Por la vida útil, lo que te he comentado. Cuando lo sustituyes. Ese es el mejor parámetro para terminarlo. No tienes historia, estás empezando. Oye, proveedor, ¿esto cuando lo tengo que sustituir? Esta pieza, esta parte, hay muchos equipos que la tarjeta madre se da en la torre y a los 3, 4 años hay que sustituirla. Ese es un componente. Por eso les decía... En aspectos de al administrativo finanza, finanzas, toma de decisiones, el plan de reinversión de activos, sustitución de activos, te da la pauta para poder determinar la vida útil y los componentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Para, ¿Te acuerdas que íbamos a capitalizar intereses? Nos dice, oye, ¿cómo determinas esa, esa capitalización? no solamente de los intereses, sino también de la fluctuación cambiaria y en México del resultado por posición monetaria si todavía existía Dice, oye, si tienes un crédito en dólares, el interés, si es un activo calificable, va a formar parte del activo, y la fluctuación cambiaria también porque tiene tal vez un efecto de descuento, es decir, tu costo de la deuda es un interés que es un cargo, pero si lo tienes en deuda y aumenta el tipo de cambio, Tienes una pérdida cambiaria, aumenta tu costo financiero. Tienes impacto por dos lados, tasa de interés y tipo de cambio. Por lo tanto, los dos se van a ir bajo norma mexicana y se lo vas a... Es el resultado integral de financiamiento lo que vas a capitalizar. Bajo IFRS, dice, se incluyen las diferencias cambiarias generadas por préstamos pactados en moneda extranjera hasta por el monto de la diferencia cambiaria, pueda considerarse el ajuste al costo por intereses. Y bajo USGAP no incluyen diferencias cambiarias, solamente el interés forma parte del valor del activo. Bajo IFRS, los préstamos asociados con un activo calificable en particular se consideran proporción del resultado integral de financiamiento relacionado, una proporción de lo que tienes en resultados es lo que se va a capitalizar una proporción. Bajo IFRS se capitalizan por préstamos o por intereses generados por el préstamo, nada más, no una proporción. Lo que tengas identificado es lo que vamos a capitalizar. Bajo USGAP, dice, en el caso de préstamos asociados a un activo calificable, el costo de préstamo a capitalizar será igual al promedio ponderado del total de desembolsos multiplicada por la tasa de interés del préstamo, un promedio ponderado. México, una proporción de acuerdo a lo que es de quién están resultados Bajo IFRS, lo que directamente tiene que ver con el activo, y bajo USGAP vas a mezclar todos los intereses de todas tus deudas y un promedio ponderado se va a la capitalización del activo. Se miden de forma muy diferente los tres. Agustín, en México se pueden presentar a un banco de estados financieros en USGAP, si no, habría que reclasificar la diferencia cambiaria para los Estados Unidos bajo NIF. No creo que le sirva a U.S. GAAP porque no la conocen. Bajo, bajo normativa mexicana, bajo para los bancos, depende si es un banco extranjero. Pudiera funcionar y vas a tener que hacer conversión no nada más de la diferencia cambiaria, sino de muchas reglas particulares bajo U.S. GAAP que en México no se aplica. Pero sí. Los estados financieros se realizan en la moneda y en la normativa que requiere el usuario. Tú puedes tener una entidad y presentar estados financieros bajo IFRS y dólares, bajo NIF y pesos, y bajo dólares y USGAP para diferentes aspectos. No hay ninguna limitante.